¿estamos listos? Ok, bueno. De nuevo, buenos días para todas y todos. Quiero eh, darles eh, la bienvenida a este segundo foro en el marco pues, de, de esta jornada que básicamente lo que está eh, planteando es retos y oportunidades para la implementación del enfoque diferencial de discapacidad en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Antes de eh, comenzar, quiero desde luego presentar a, a mis eh, colegas de la mesa, no sin antes eh, agradecer en nombre de Humanity and Inclusion la invitación que nos hacen para, para moderar y provocar diálogos en, en, esta, en, este, en este foro. Entonces quisiera eh, primero presentar a mis colegas, eh, luego eh, quisiera dar con una breve reflexión sobre lo que hemos conversado esta mañana y daríamos paso pues, a una eh, serie de preguntas que nos van a permitir eh, vislumbrar esos retos y esas oportunidades en materia del vínculo entre discapacidad y conflicto armado, claro, para generar aportes al sistema. Entonces, eh, hoy nos acompañan en la mesa Juliana, Juliana Bustamante Reyes, ella es abogada con formación en derechos humanos y actualmente es la directora del programa de acción por la igualdad y inclusión social, país, de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Clemencia Nieto Alzate, ella es trabajadora social con experiencia en gestión de proyectos de desarrollo social y es actualmente la coordinadora del grupo de gestión de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. Nos acompaña también María Angélica Serrato Aya, profesional en rehabilitación, docente investigadora con experiencia en formulación de proyectos de desarrollo social a nivel nacional e internacional y actualmente es consultora en inclusión social. Nos acompaña también Carlos Alberto Rey Ospina, suboficial del Ejército en Buen Retiro, víctima de un campo minado en Portul, Arauca, abogado de la Universidad eh, Gran Colombia y asesor jurídico de la Defensoría Militar. También nos acompaña a mi izquierda Vicente Spitia Villa investigador y docente universitario, activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad y perteneciente al Movimiento Social Discapacidad Colombia, Mozovic. Alex Varga es nuestro otro colega en la mesa, él es representante ante la Mesa Nacional de Víctimas por el enfoque del hecho victimizante de minas antipersonal y además es presidente de la Comisión Colombiana de Fútbol de amputados. Entonces, como ustedes ven, en la mesa nos acompañan eh, entidades como el Ministerio, líderes sociales, expertos en discapacidad y derechos humanos. Entonces, a todos ellos bienvenidos. Esta mañana creo que bueno, quiero, quiero comenzar con una cita, una cita del profesor Adolfo Chaparro, un filósofo colombiano, que dice Podríamos pensar que la exclusión, la miseria y la desigualdad son formas de matar sin efusión de sangre Que la guerra mantiene en suspenso o los resuelve arbitrariamente, es decir, la discapacidad y la exclusión social que subyace en torno a la discapacidad han estado invisibilizados por efectos del conflicto armado. vemos ¿no? que a la guerra no le interesa la discapacidad. Estamos en ese momento en un eh, proceso de implementación de unos acuerdos de paz, y es en ese sentido que el, el sistema integral de reparación, de verdad, justicia, reparación y no repetición, es en ese marco que eh, nos estamos prendiendo esa relación entre discapacidad y conflicto porque antes no aparecía o si aparecía, era porque la guerra y la discapacidad están ligadas trágicamente. ¿no? El conflicto armado colombiano ha provocado eh, o ha incrementado el número de personas con discapacidad en Colombia. Eso lo, lo, digamos que lo han demostrado las diferentes investigaciones. Pero a propósito de los tres sistemas y antes de comenzar con las preguntas, eh, esta mañana surgía, por ejemplo, cómo las personas con discapacidad... Han, sido, han, han estado vinculadas al conflicto a través, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales. ¿no? Esto significa un reto, en este caso, para la unidad de búsqueda eh, de personas dadas por desaparecidas, pero también para la Comisión de la Verdad, la discapacidad, la explicación del por qué, el uso de minas antipersonales, como lo señalaba el magistrado, el comisionado Carlos, por qué la discapacidad ha sido entendida como un arma de guerra, a propósito del uso de la antipersonal antipersonal. Y una apuesta muy interesante de la JEP es porque qué los eh, procesos en el marco de la, de la jurisdicción especial para la paz deben pensarse inclusivos, y decía Roberto que es el comienzo de un proceso de reparación, los procesos de, eh, digamos, con estas características inclusivas. Bien, digamos que con ese pequeño eh, resumen que hago de la mesa anterior, quisiera comenzar con, eh, con Clemencia, del Ministerio de Salud y Protección Social, eh, explorando justo esos vínculos eh, que el Ministerio ya ha transitado. Es decir, si ustedes recuerdan, eh, el Ministerio de Salud y Protección Social apoyó la formulación de la sentencia eh, del auto 006 y del, eh, de la sentencia 173 del 2014. Clemencia, en ese sentido, ¿cómo ha sido ese recorrido? Digamos, ¿Cuáles son eh, esos aportes que el Ministerio podría hacer eh, en, en el marco de esta relación eh, y de la vinculación, del enfoque de discapacidad en la mesa, perdón, en, la, eh, en el sistema? Muy buenos días. Muchas gracias, Anderson. Yo creo que, que en primer lugar es necesario señalar cuál es ese punto de partida donde nos empezamos a, a pensar la discapacidad y el conflicto armado. Digamos que antes de que estuvieran eh, estas sentencias o estos pronunciamientos frente al impacto desproporcionado del conflicto armado, veníamos tradicionalmente trabajando la discapacidad en blanco y negro, ¿sí? en blanco y negro desde una condición específica de en una población donde incluso era más visible la condición que la misma población. El hecho de que ya ese impacto desproporcionado del conflicto, la misma Corte Constitucional lo citara como tal, ¿sí? como un estado de cosas inconstitucionales, donde nos lleva a analizar esas vulnerabilidades y esas situaciones que acentúan otras condiciones de vulnerabilidad y de vulneración que enfrenta la población, es la que nos empieza a matizar en colores realmente ese componente de discapacidad. Y empezamos a encontrarnos con unas realidades donde una sola persona, en una sola persona, convierten una cantidad de elementos. Nos encontrábamos con mujeres indígenas víctimas del conflicto con discapacidad. Y además, dentro de la misma discapacidad aún nos encontrábamos también otras, otros elementos a analizar. ¿Cómo se daba esa discapacidad? En muchos casos, la discapacidad previa a la, al hecho victimizante a la situación de conflicto que hubiera experimentado la persona. En otros casos, la discapacidad generada por un hecho victimizante, no solamente por las víctimas de minas antipersonal, muchos otros hechos victimizantes tienen una estrecha relación con la discapacidad, incluso muchos de ellos con aquellas discapacidades que seguimos invisibilizando o que siguen siendo invisibles en la sociedad. Y también aquellas discapacidades emergentes con mucha posterioridad al marco del conflicto y que incluso serán aquellas que nos van a trazar unas hojas de ruta con unos desafíos muy grandes para el país. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, hay que reconocer que era necesario analizar esas características específicas para situaciones complejas, bien ¿sí? fuera el momento en que, en que se da la discapacidad, pero también para esas interseccionalidades, cómo concluyen en el mismo ser humano una serie de condiciones que a lo mejor antes no eran vistas en la proporción que el mismo conflicto armado nos pone sobre la mesa y empiezan a darse una serie de diálogos. Y dentro de estos diálogos, especialmente con la misma población, nos encontramos con situaciones donde las personas tampoco reconocían esas interseccionalidades. Y las víctimas o pues, se reconocían como víctimas, y en más pocos casos se los reconocían como personas con discapacidad. Pero nunca en la situación donde convertían ambas situaciones. Lo que nos llevaba también a empezar a construir unos diálogos a construir unos puentes para reencontrarnos en función de lo que representaban ambas condiciones para la propia persona y lo que esas condiciones representaban también para el desafío de las políticas públicas dada la interseccionalidad presente en estas situaciones que presentaban las personas. Es así como empezamos a realizar un trabajo en la articulación del Sistema Nacional de Discapacidad con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas y fue necesario que conversaran las víctimas con discapacidad y las personas con discapacidad no tan directamente afectadas por el conflicto armado. Y tuvimos que empezar a atender puentes, ¿sí? Y atender puentes porque también habían algunas eh, confrontaciones frente a la misma población y después de atender los puentes y encontrar esos puntos en común, empezar a recorrer puntos. El recorrer juntos empezaba a darnos ya los derroteros para trazar el camino, no solo a nivel institucional, sino también a nivel de la participación y la incidencia del movimiento social de las propias organizaciones de personas con discapacidad. Sí. Eh, empezaban Ajá. a darse unas identidades sí. y a partir de esas identidades hay una premisa fundamental. Todo el proceso que debamos desarrollar a lo largo de los diferentes sistemas, los que, y especialmente el sistema que nos convoca hoy, tiene que contar con la participación en todos los las fases del proceso, desde la planeación misma, desde la intervención, desde la evaluación y el seguimiento que se tiene que dar a las acciones. Anderson eh, decía, ¿qué, ¿qué nos puede aportar esto a este momento del sistema? Y hay unas premisas fundamentales en esa gestión del enfoque diferencial en discapacidad que yo creo que es importante traer a colación en este proceso de construcción conjunta. Y la primera es el reconocimiento de la persona con como sujeto de derechos. Cuando yo empiezo a analizar a esa persona como sujeto de derechos, empiezo a entender las necesidades específicas que tiene dentro de todas esas múltiples condiciones que trae consigo. Y cuando hablo de necesidades, no hablo de carencias, sino necesariamente de posibilidades de realización que tiene la persona. Un segundo elemento que es importante. Son los retos que algunas de las intervenciones de la, del auditorio esta mañana señalaban, era cómo garantizar esos ajustes razonables, esas medidas afirmativas y esas acciones para la inclusión, de tal forma que todo aquello que se va protocolizando en el quehacer de cada uno de los sistemas, efectivamente responde a la población. La definición de entornos inclusivos que favorezcan la sana esa sana convivencia, esos entornos inclusivos deben apoyar la superación de aquellas situaciones, no solo las generadas por el conflicto, sino las que la población vivía incluso antes de verse inmersa en un hecho victimizante, y bajo ese entorno inclusivo evitar que se vaya a dar alguna repetición o una revictimización. Un tercer elemento es el reconocimiento de su capacidad jurídica. Si nosotros estamos partiendo del hecho de que son sujetos de derechos, Debe ser la voz propiamente de las mismas personas con discapacidad, independiente de que utilice medios alternativos de comunicación, independiente de que necesite apoyos para comprender la realidad que quiere manifestar ante las instancias que se han creado para ello. El reconocimiento de la dignidad inherente que le asiste a cada una de las personas en el marco del conflicto y lo que ha representado el conflicto para su vida, tanto para su vida individual como para su vida en sociedad, y la gestión de los apoyos a razonables y las medidas de inclusión para su participación plena en cualquier escenario. Recuerden que sin inclusión no hay reparación, ¿sí? Y sin reconciliación no hay paz. Yo creo que ese es el llamado a que todos debemos caber y debemos caber bien. Sí, yo, yo quisiera retomar para darle el paso a, a Alexander lo que tú, digamos el énfasis que haces tu Fremencia, en eh, la participación de la población con discapacidad, pero además de la, de la participación de las víctimas del conflicto, en la medida en que ha habido dos sistemas, eh, digamos, funcionando simultáneamente, el Sistema Nacional de Discapacidad y el Sistema de Atención, Nacional de Atención de Reparación a las Víctimas, del SNARIC. En ese sentido, Alexander, eh, tú, digamos, desde la experiencia como representante ante la Mesa Nacional de Víctimas, ¿cu ¿cuáles crees...? Eh, qué son las consideraciones o los, o los aportes desde la experiencia, de la participación de las personas con discapacidad y víctimas ¿cuál es el aporte entonces a el mismo escenario de participación pero ahora en el sistema de verdad, de justicia, reparación y verdad. Buenos días eh, gracias Ander eh, gracias a todos los presentes en especial quien ha venido manejando estos enfoques, la unidad de víctimas que están presentes y también anteriormente descontamina Colombia eh, la verdad disculpa en el nombre no recuerdo el nombre que tomaron pero al doctor Oscar que han venido manejando muchos estos enfoques de minas antipersonales bueno primero pues contarles de que las víctimas de minas antipersonales no sé si de pronto ustedes saben que todos los 4 de abril de cada año se conmemora la sensibilización de no más víctimas de minas antipersonales fue el día de ayer el día de ayer pues, hicimos la conmemoración a la sensibilización de no más víctimas de minas. Desde el punto de vista, eh, desde la coordinación que tomamos desde Mesa Nacional por este enfoque, eh, mira, primero pues, podemos detectar la cantidad de víctimas de minas que tenemos nosotros desde 1990 hasta el 2019. Estamos teniendo un promedio casi más o menos de unas 12 mil víctimas de minas. Y no solo contar el número de las víctimas directas, sino que aquí también se tiene que contar es el número de víctimas indirectas, que son las familias, son nuestros cuidadores, que a veces son quienes más sufren esta apariencia. La necesidad que no solo tiene uno desde la coordinación, sino que lo tiene de norte a sur y de oriente a occidente, la necesidad de los elementos técnicos de las víctimas de mina, que son a veces los bastones, que son a veces... Eh, las prótesis, que son a veces las muletas, y de lo cual nosotros pedimos, pues obviamente a gritos al Estado a las entidades de salud que sean quienes venen por nuestras garantías porque es nuestra parte es, mejor dicho, el proyecto productivo con el cual nosotros convivimos el día a día, cabe una vez resaltar, y aprovecho decía el doctor Carlos ahorita eh, sobre la, que las víctimas de minas eso era un accidente personalmente las víctimas cuando uno cae en una mina antipersonal eso no es un accidente accidente se le llama a algo que uno ha construido con un objetivo de que sirva para un bien y que después se deteriora y después del deterioro causa un daño pero cuando hay una mina en un sector ya eso no lo hace uno para que cause un accidente sino para que se cause un atentado que es muy diferente eh, en esto pues hemos visto falencias es en el abandono, no solo a veces por parte del Estado, que es lo que reclamamos día tras día, sino también a veces esto nos trae consecuencias del abandono familiar, porque nosotros ya no quedamos lo mismo. Lo decía la doctora Natalia, creo que es, disculpe, eh, ahorita ella decía de que existe una gran diferencia entre las personas, en condición de discapacidad a las personas que después del conflicto armado quedan con una discapacidad y es una gran verdad porque cuando uno nace con una condición uno ya sabe cómo poco a poco se empieza a enfrentar a la vida pero cuando nosotros por ejemplo ya después de tener una cierta edad 25 años tenemos una vida muy, muy cotidiana y de un momento a otro llegar a una condición de una discapacidad víctima de una mina eso nos trae unas consecuencias de las cuales es el abandono de nuestras familias porque ya a veces personas que quedan mutiladas de los brazos por estos artefactos tienen que ponerse en un gancho y tener que abrazar a sus esposas con un gancho la mujer ya no se siente como la misma, tener a veces que nuestros niños llamarnos a nosotros, papá queremos jugar fútbol, pero al ver que tienen una prótesis ya no es lo mismo, el niño ya no te va a llamar para que juegue sino que el niño ya sabe que el papá como que se está convirtiendo en un tropiezo para su crecimiento en el estado de las mujeres, que las mujeres, con respeto lo digo, esa vanidad hermosa y divina que tienen las mujeres, al ponerse en una prótesis y querer mostrar, ya no lo hacen, porque aún tienen miedo, salirse de, esa, de ese enfoque en el cual viven escondidos. Entonces, desde la parte de la coordinación, seguimos buscando espacios, porque aún no los tenemos todavía todos. Eh, creo que aún nos falta demasiado, creo que el, el estado de falta todavía, tenernos más inclusión. En estos momentos el Estado está más metido en el enfoque del de, tema del desminado humanitario y le están dando duro al desminado humanitario pero no están apoyando en sí a las víctimas que aún han quedado y son más necesarias las víctimas que han quedado, necesitan una reparación necesitan el tema de garantías de salud, de educación y le apostamos más a que sea una igualdad equitativa menos, o sea, el desminado es necesario, pero para un desminado, que, cuando van al desminado, van a quitar, por ejemplo, 5 minas antipersonales y les cuesta miles de millones de pesos en el mes para quitar 5 minas en un territorio. Mientras ellos en un el mes están quitando minas, mientras sigan habiendo más grupos armados, los grupos armados en un día le ponen 15 minas más antipersonales. Entonces creo que aquí también tenemos que pelear mucho el tema de la reconciliación con los grupos que aún están poniendo estas minas antipersonales. Sí, sin embargo, fíjense que el, el tema de la discapacidad en Colombia y, y en el marco del conflicto armado no es exclusivamente un tema, eh, como, como lo sabemos, de víctimas de minas antipersonal. De hecho, el, el, digamos que el, el Sistema Nacional de Discapacidad, por ejemplo, el que nos hablaba ahora Clemencia incorpora los diferentes eh, eh, tipos de discapacidad, de intelectual, eh, física, eh, auditiva, visual, múltiple, etc. Y en ese sentido, Alexander, lo que hemos... Eh, lo que reconocemos en el país es un ejercicio de participación en los territorios, eh, tal vez eh, una participación más en un sector que en otro. Y yo creo que en ese sentido, Juliana, eh, sí si, si valdría la pena eh, conocer la experiencia del país en ese, en ese, digamos, en ese orden de ideas. Si, si hay, hay dificultades específicas de participación, digamos, eh, de algunas eh, personas con discapacidad y. Eh, ¿Cuáles serían los mecanismos mediante los cuales se puede garantizar la participación ahora en el sistema de, de, de reparación? Bueno, buenos días otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Ver, bueno, gracias Anderson. Eh, sí, el tema de discapacidad eh, cruzado con el conflicto armado es un tema que tal vez desde la perspectiva de las minas es mucho más que hay una serie de múltiples eh, expresiones eh, de, la de la discapacidad eh, que, que, que se presentan por la cantidad de barreras, tanto de accesibilidad, de falta de apoyos, eh, como pues, las barreras actitudinales en torno a ciertas personas que realmente se les dificulta su verdadera participación en esos procesos. La participación pues viene, eh, ustedes saben, desde el participativo, que fue lo que caracterizó la negociación de la Convención de Naciones Unidas. Y a partir de ahí el comité ha desarrollado toda una, eh, digamos, unas estrategias y unas recomendaciones para los estados para que esa, esa participación sea una participación real. Y ahí vienen invitaciones, por ejemplo, a cambios de normas, a generar verdaderos espacios inclusivos, como hablaba Clemencia. Eh, y tenemos, digamos, lo que ya desde el 2007 existe, que es el Sistema Nacional de Discapacidad, con el Consejo Nacional de Discapacidad en el que participan eh, las personas con discapacidad de una manera activa y que considero yo que es un espacio que el sistema integral debería aprovechar para recoger eh, la participación de las personas con discapacidad en sus diferentes problemáticas, ya que tienen ese escenario ya creado. Sin embargo, eh, teniendo en cuenta que son muchos los desafíos que representan este, esta mirada transversal eh, de la discapacidad en el relato del conflicto y en la construcción de paz. Eh, lo, la, la mayor barrera que tal vez hemos encontrado, por lo menos desde la experiencia de país, no solo en relación con el conflicto, sino en general con la población con discapacidad, es todo lo que tiene que ver con la capacidad jurídica de estas personas que la Corte Constitucional, en sus autos, también reconoce como la mayor, eh, una de las mayores barreras que tienen las personas para verdaderamente ejercer ese derecho humano fundamental que tienen de participar en los asuntos que les competen o que tienen que ver con ellas. Entonces, eh, nosotros entendemos que esa característica de sujeto especial de protección que la Corte le otorgó a las personas con discapacidad, eh, tiene que aterrizarse precisamente a partir de la aplicación también invita a ser del artículo 12 de la convención sobre el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para nosotros ese es el presupuesto fundamental porque de lo contrario se está no solo negando el acceso a la participación porque siempre tiene que ser como un intermediario o no se crea no se valida esa participación sino que además el verdadero acceso a la justicia pues queda comprometido y esas personas terminan no solo invisibilizadas sino sin ninguna voz y sin ningún reconocimiento real de su experiencia dentro del conflicto como personas con discapacidad. Que es el gran desafío que creo que sale de lo que hemos visto hoy, porque eh, digamos, es muy interesante oír a las cabezas de las, de las entidades del sistema, eh, pero ellos mismos reconocen que todavía hay mucho trabajo por hacer y que es necesario construir mecanismos reales para que esa participación exista. Yo creo que el mejor, eh, la, el mejor ejemplo de un mecanismo que ya existe que podría utilizarse obviamente adaptado a los mandatos del sistema fue el que surgió precisamente a raíz de, de la orden de la Corte eh, de crear un protocolo eh, para eh, garantizar el acceso de las personas con discapacidad al sistema pues, de reparación de víctimas. Entonces, ese, ese protocolo que se hizo de hecho País participó pues, en su preparación y que también eh, produjo la creación de un instrumento concreto de, de apoyos. Eh, creemos que es una herramienta fundamental para dar cabida a todas las personas que tradicionalmente han sido marginadas, particularmente las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que siempre se han visto enfrentadas a la barrera que de hecho nuestro sistema jurídico todavía tiene. De eh, formas de toma de decisiones eh, con sustitución de la voluntad. Y eso es lo que tenemos que, lo, lo que nosotros consideramos que está impidiendo la verdadera participación de estas personas eh, en, espacios, en espacios donde se necesite conocer su testimonio, se necesita conocer su experiencia. Así que nosotros, digamos, además de que seguimos trabajando en el impulso del proyecto de que busca eh, red, la capacidad jurídica, creemos que el sistema y las entidades del sistema deben aprovechar las herramientas que existen ya para dar cumplimiento al artículo 12 de la convención, que es un mandato que no da espera, que no, es, no tenemos que esperar a que la ley salga para que ya sea obligatorio hacer uso de esos mecanismos y trabajar eh, aprovechando esa, esas herramientas, pero además eh, utilizando las experiencias que ya existen sobre cómo se puede acceder a, a, a una participación directa, donde se, la, la voluntad de la persona con discapacidad sea tenida en cuenta. Esto además es lo que finalmente da lugar a que la participación de las personas con discapacidad no solo sea recogida y reconocida en los trabajos del sistema, sino que contribuya también a hacer un enfoque transformador, a, a, a, transformar, nuestra sociedad, a, a, a, a transformar nuestra sociedad mediante la el, del derivamiento de barreras que existen y que podrían... Eh, sí, eh, digamos que podríamos, Juliana, eh, básicamente señalar que eh, eh, eh, aquí hay tres aspectos claves en materia de, de, de, de justicia, digamos, reparación y, y en el, con el con discapacidad, el, con el, con que tiene que ver con, con, el, con la accesibilidad, en principio. Que, que incluso si ustedes revisan la, la, el marco normativo, el marco de los derechos humanos, el, el, el derecho a la accesibilidad es un derecho específico de la población con discapacidad. O sea, en otros eh, instrumentos jurídicos y derechos humanos no aparece como derecho, porque eh, para las personas con discapacidad sí hay una vulneración en términos de accesibilidad. Pero también, digamos, accesibilidad y acceso al sistema de justicia, y eso implica el reconocimiento, pues, de la capacidad jurídica que tanto ha estado, digamos, eh, eh, cuestionado por los movimientos sociales, porque no se le reconoce, por ejemplo, a Juliana, a la discapacidad psicosocial y a la discapacidad cognitiva, incluso a otras discapacidades, su eh, capacidad jurídica. ¿no? Entonces, bien, creo que es un, un aporte importante, dado que el sistema del que hoy nos estamos ocupando es eh, apenas se está consolidando, pues bueno, vale la pena hacer estos, estos ejercicios. Pero... Yo señalaba al principio, Vicente, que la, la discapacidad y la guerra están ligadas trágicamente, casi que son realidades sociales e históricas, no hacen parte de la humanidad, tanto la discapacidad como el conflicto. Sin embargo, ¿por qué es diferenciada, Vicente, la experiencia de las personas con discapacidad en marco del conflicto? Considerando incluso la, la, la, la existencia allí eh, o, o la afectación de las familias, y la eh, necesidad, por ejemplo, de cuidadoras y cuidadores de víctimas de conflicto. Digamos, ¿qué hace diferenciar esa experiencia de las personas con discapacidad y su familia en el marco del conflicto? Eh, bueno, eh, en principio, buenas ideas buenas, eh, para todas y todos. Y salud, digamos, una posibilidad que hace el sistema integral de reparación eh, eh, al convocar y la comisión al convocar este tipo de, de conversatorios para generar la la reflexión eh, alrededor de la relación entre discapacidad y conflicto armado como plantea Anderson. Eh, yo digamos que eh, antes de responder la pregunta quisiera plantear algunos elementos eh, que seguramente eh, también, bueno, digamos, no solamente permitirán eh, avanzar hacia la discusión de esa relación eh, compleja eh, sobre el tema de discapacidad y conflicto armado, sino que también digamos, eh, eh, plantea algo que para mí es trascendental, digamos, y sobre todo en un contexto de negacionismo en el que estamos entrando eh, actualmente, eh, al eh, pensarse que el conflicto armado en Colombia no existe y por vía de eso, pues también pensarse que los efectos de la confrontación en más de 60 años pues tampoco, tampoco pareciera que existiesen. Eh, y eso, digamos, tiene las implicaciones fuertes. Hay una frase eh, que a mí me encanta, digamos, al referir el tema de discapacidad y conflicto armado, eh, quizás digamos por, por, por el caso mío por ser de, de base estudiante de literatura, pero eh, William Osquina recuperaba un poema de, de Robert Scott, un eh, eh, poeta inglés que hablaba sobre la guerra, y él decía eh, ¿lo viene de la guerra, de, ¿qué viene después de la guerra? digamos, sería la pregunta. Entonces Scott dice, es la posibilidad de encontrarme con los amigos y de mostrar las heridas con dignidad. Eh, ¿Y por qué digamos, introducir eso para poder hacer, eh, eh, poder responder la, la respuesta? Las heridas son distintas, diferentes, después digamos, de la, del contexto de la guerra. Pero eh, en Colombia, eh, ¿qué ha ocurrido? Digamos, nosotros no podemos digamos, entender este asunto solamente como una confrontación en donde ha habido un bando y otro. No. ¿Sí? Para poder entender las implicaciones de la discapacidad relacionada al conflicto armado, hay que partir primero por el hecho de que aquí hay un control poblacional. O sea, digamos, no, sé, no, no, no, no, sé, no ha consistido solo el conflicto en el hecho de eh, una confrontación entre ejércitos, sino que ha habido, digamos, un, un proceso de control poblacional que incluso ha hecho que la guerra o los actores armados se privaticen. Eso que llamamos paramilitarismo. Y si sí, nosotros vamos por la vía a entender que aquí lo que ha consistido es un control poblacional, o sea, de ejercer el poder y el control de las poblaciones, ahí podemos entender la discapacidad no solamente en los actores armados, sino entender, por ejemplo, cómo eh, actores armados en, en el urbano pequeño <coughs> provocaron discapacidad no necesariamente con, con bombas, eh, con artefactos explosivos y con fusiles sino que literalmente motivaban a jóvenes para generar control social de esos jóvenes en el territorio, para poder ejercer poder. ¿Sí? Y lo mismo, digamos, en, en el campo de los, eh, de, los, eh, de los actores armados, que eh, implica el hecho de unas técnicas, unas tecnologías eh, para controlar, un poco como eh, vulnerar las posibilidades de defensa del enemigo. Digamos, básicamente en eso consiste entonces aquí estamos hablando o sea, de cara a generar reconciliación y residencia en el país estamos hablando de crueldad de prácticas de crueldad como una especie de, eh, especie de políticas o órdenes corporales que los actores armados intentaron ejercer en toda la población a unos niveles eh, quizás que todavía no estamos digamos, o sea que todavía no nos imaginamos y que claro que son recientes en tanto también que en Colombia eh, casi que por vía de la publicidad de esa categoría de discapacidad y, y conflicto armado, o más bien discapacidad de víctima, es un asunto reciente o sea nosotros estamos hablando de discapacidad de víctimas eh, prácticamente a partir de la ley 1448 no desde antes, y eso que la guerra aquí lleva más de 60 años, porque aquí hablamos de guerra, una confrontación armada partiendo de eh, la generación de insurgencias en la década del 60 pero la confrontación armada es eh, más disparata. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obviamente que las implicaciones de la discapacidad, o sea, eh, la, la discapacidad con producto eh, en, en, en el escenario del conflicto es mucho más elevado. Entonces, uno, eh, aquí se trata básicamente del control por vía del cuerpo de, de las poblaciones de la ciudad. Dos, estamos hablando de prácticas de crueldad como práctica política de ese control. Hay eh, eh, una antropóloga francesa que analizando eh, las eh, confrontaciones en, en Bosnia y Herzegovina e incluso en, en, en Uganda en el siglo pasado, ella plantea que existe como una especie, eh, se llama eh, Victoria Graf eh, y esta antropóloga plantea que pareciera que hay una especie de práctica de, de, de configuración del otro como un elemento fundamental para que, por vía de discapacidad, en algunos casos, ¿sí? se naturalice su inferioridad. Por ejemplo, si un paramilitar le mutila el brazo a un chico para ejercer poder sobre él, ese actor armado lo que está planteándole al otro es: yo puedo controlarlo a usted ¿sí? y puedo incluso hacerlo inferior, deshumanizarlo. De eso se trata, digamos, eh, eh, eh, las, los efectos. Eh, Desmesurados, o sea, si se quiere, eh, eh, de barbarie que ha aplicado la guerra en el país. Eso que está, que plantea Alex. No, es que ya no quedamos igual. Claro, es que me han inferiorizado. O sea, una mutilación, y por eso, claro, la, la discapacidad en, en, en el contexto de la guerra no lo evidenciamos tanto, porque la discapacidad también es un concepto relativamente nuevo. 20 o 30 años, pero si ustedes daban, por ejemplo el concepto de mutilaciones, el concepto de inválidos en las guerras napoleónicas, etc., pues se van a dar cuenta que la incapacidad tiene una relación profunda con las confrontaciones armadas. Entonces, para terminar y responder un poco eh, eh, la, la pregunta sobre la diferenciación, pues es que la, diferenciación, digamos, eh, eh, la discapacidad en Colombia, si, si se quiere, los más visibles son los actores armados. Y quiero aquí plantear incluso una cosa que se tiene que debatir y se tiene que depurar en este país con todo el respeto que merecen los actores armados, incluso los de la fuerza pública. Aquí se ha planteado eh, a la saciedad que los actores armados son víctimas. Eso no es cierto. Los actores armados no son víctimas. Porque incluso desde el derecho internacional humanitario, alguien que se entrene para la guerra ya hace parte de una empresa militar. Incluso alguien que, nunca, desde el punto de vista jurídico, en el derecho internacional humanitario, alguien que transporte en un, en un vehículo en un civil armas, ya se considera una empresa militar. ¿Y esa diferenciación por qué? Porque. Pero, pero Vicente, ese... mira, yo quisiera, digamos, retomar algunas cosas, porque, digamos, en última lo que estás diciendo es: aquí se ha utilizado la discapacidad como arma de guerra. No, porque ya eso quiero llegar, digamos, si me, si me dejan terminar, sí. quiero plantear las sesiones para ser, digamos, exactos y empezar el a terminar. O sea, digamos, hay que superar el tema de que los, los actores armados son víctimas y son, digamos, los, los, los más evidentes, pero no son la totalidad. Incluso si se quiere, son la minoría. Para ver una estadística, la de la unidad de víctimas en relación, por ejemplo, a la de eh, actores armados o de la fuerza pública que cayeron en minas. Cuando hablamos de, de, la, de la unidad de víctimas, más o menos estamos hablando de eh, por lo menos de más de 5.000 personas con discapacidad, de distinto orden. Y eh, en el caso digamos, de, de las minas estamos hablando de 10.000, de cuyos eh, sobrevivientes son 8.000 y de esos 8.000 estamos hablando del 62% actores armados. Ahí digamos como que la balanza se nos descompensa. Entonces, la diferenciación es que, eh, cómo se, se debería hacer. Estamos hablando, por ejemplo, de actores, digamos, eh, personas con discapacidad que adquirieron la discapacidad porque eh, fueron mutilados directamente por actores armados que quisieron ejercer poder sobre ellos. O sea, que con, literalmente con machete los mutilaron. Estamos hablando de, por ejemplo, de eh, actores eh, de políticos, o más bien, digamos, de líderes políticos, que no necesariamente pisaron una mina, sino que en, en, la, en la acción de reivindicación de sus derechos fueron atacados y adquirieron la discapacidad. Estamos hablando de familiares que adquirieron la discapacidad, y esto no es una metáfora, hay casos así, estamos hablando de familiares porque es lo que adquirieron la discapacidad al ver los cuerpos de sus familiares mutilados y torturados y muertos. Personas que incluso adquirieron la discapacidad visual por ver a sus familiares o a sus esposos muertos. Eso no es una metáfora. Estamos hablando de personas con discapacidad que fueron utilizadas como objetos de, de guerra. Eso ya lo planteaba al principio en el discurso de la oración juliana. ¿Sí? El caso de los, eh, entre comillas, falsos positivos en los que se utilizaron personas sordas, etcétera, eh, personas con discapacidad sí. cognitiva. Sí. Y además, estamos hablando de un país que en el contexto de la guerra gasta toda su inversión en la guerra hace que las instituciones sean los las instituciones en función de la guerra y por lo tanto en los sectores más pauperizados, en contextos de confrontación, la inasistencia sanitaria produzca por vía justamente valga la redundancia de inasistencia sanitaria discapacidad, sí. o sea, agregado en, en, a por ejemplo, ya ahí por puede en, en resumen eh, estamos hablando también no, es que mira, sí, sí Sí, sí, no, pues para avanzar y poder entender las implicaciones de la discapacidad hay que empezar a dar el, el debate digamos, de qué estamos hablando. ¿sí? Y eso no se resuelve en 10 minutos, pero sí, ya voy a desde la, desde la otra, digamos, Esto se podría ampliar. Y estamos aquí hablando de personas que, justamente en el control, en el control militar de los grupos armados, intimidaron a las personas para que quieran efectivamente que su discapacidad fue producto de la guerra, yo digamos hasta hace 10 años yo no decía que mi discapacidad visual era producto de la guerra, era un accidente, como decía Aix, por puro y físico miedo, porque cuando un actor armado infringe una huella sobre el cuerpo, es una huella indeleble que difícilmente, oh, bueno, ¿Por qué de resiliencia, digamos, se va? Sí, se este, a que ahí yo quisiera retomar lo de la huella. Eh, eh, no, va este a terminar, que entonces. entonces, la población con discapacidad podría ser mayor. ¿Por qué? Porque no. el efecto psicosocial de la barbarie y la guerra ha generado también unas huellas que son inmisibles. Justo esa es la pregunta. eso sería, digamos, estaríamos hablando. De de Esa es la pregunta que, que, se quería, se que quería trasladar claro. Sí, no, no, no, y de todas maneras hay muchos elementos que has tocado que vale la pena que los desarrollemos a lo largo pues, de, este, de este conversatorio. Eh, y, y, y digamos que, eh, claro, cuando Vicente plantea la discapacidad como arma de guerra eh, que, que tiene unos impactos psicosociales, ¿no? Eh, que no es solamente una mutilación, etcétera, sino que hay un impacto psicosocial. Justo quisiera preguntarle a Carlos a Carlos Alberto eh, digamos desde esa desde eh, experiencia que tú tienes en estos asuntos, Carlos ¿qué pasa con la discapacidad psicosocial ahí? porque, claro, estamos hablando de discapacidad física o sensorial, etcétera, pero ¿dónde queda la discapacidad psicosocial en esa relación de eh, discapacidad del víctima? Muy buenos días para todos Buenos días para todos Bueno, eh, con relación a a la pregunta, eh, quiero detenerme un poco, eh, primeramente pues dar las gracias a, a la Universidad de los Andes por la invitación y a agradecer al personal que se encuentra presente. Eh, voy a, a responderlo de acuerdo a un sentir de un militar el cual duró 15 años en la institución y que por actos del servicio eh, desafortunadamente fui víctima de una mina. ¿sí? Sin entrar en detalles aquí a ponerme a contar mi historia, eh, pues lo más relevante, pues, pues la pérdida en dos dedos, como lo pueden notar, en mi mano derecha, pero pues hubo múltiples secuelas eh, en parte de mi cuerpo. Pero mira que escuchando lo que hablaban esta mañana eh, los ponentes y, y los diabéticos que nos encontramos en la mesa, nos damos cuenta que la parte psicosocial es de, realmente es como de las cosas más aisladas en este momento que estamos notando, y lo acabamos de presenciar ahorita aquí con la intervención de, de mi compañero Vicente. ¿Sí? Eh, la población civil en general está de pronto, nos estamos acostumbrando, el pueblo colombiano se está acostumbrando a que, a, que esto se, a que esto se vea ya como algo normal, normal ver a una persona discapacitada, amputada, eh, destrozada en su cuerpo. En algunos sectores esa parte, esa parte social en la parte efectiva ya todos lo, lo, lo están volviendo algo como generalizado, algo normal y nos olvidamos de, de eso, o nos, o nos enfocamos, o la gente se enfoca simplemente en las personas que, que, es, que notoriamente se les da algún tipo de, de discapacidad, pero nos estamos olvidando de aquellas personas que en ese momento son invisibles, y esa parte social es la que, la, en la, que, en la que juega un rol importante, que es mirar a aquellas personas que en ese momento, si bien es cierto, no se encuentran mutiladas, no se encuentran afectadas eh, notoriamente, pero sí en la parte psicológica, es donde vemos nosotros, voy a traer un ejemplo, eh, se si me vienen así a, a la mente ahorita situaciones especiales con, con muchos de mis compañeros y personal civil que uno, que uno los encuentra, que son víctimas de este, de este conflicto, este conflicto armado que llevamos durante tantos años. Y es aquellas personas que se encuentran con trastornos mentales. son aquellas personas que sufren ese estrés postraumático de la guerra. Y no solamente me estoy refiriendo a aquellos militares que hicimos parte de la misma, o a aquellos combatientes, hablando en, todo la, en todos los ámbitos, sean paramilitares, sean de las, eh, de las FARC, cualquier grupo armado ilegal. Eh, Estamos viendo ese estrés postraumático que sufren aquellas personas que se encuentran... Eh, en las, áreas, en las áreas rurales. Aquel niño, aquel niño que ya no puede o pues tiene ese temor de dirigirse de su casa a la escuela por el simplemente hecho de saber de que a unos metros de su casa eh, desafortunadamente lo, se le murió el perrito. Una mina se lo, se lo mató. O el caballo bomba, o el burro bomba, en fin, todas estas situaciones que desafortunadamente eh, tienen que vivir aquí las personas que se encuentran en, la, en el área rural. Mira eh, rural. que si nosotros, los que vivimos ahorita, los que estamos aquí en, el, en el urbano, nos encontramos con, con, con ese temor, de ese, de ese terrorismo, lo que afecta el, el enfrentarnos a, a una situación de... De una, de una mina, de un carro bomba, de, de todas estas situaciones que generan temor ante la población, ¿sí? que no hace mucho lo, lo, lo vimos y lo seguimos viendo acá. Entonces, es, es, es esa cuestión de, de la parte de afectiva por, por, la, por, por la gente, por, por los civiles. Y eso hace Anderson en la parte psicosocial, que no tengamos, o sea, nos estamos alejando de lo que realmente aprecia a las personas. Y Carlos, en la experiencia del movimiento social en ese sentido, eh, eh, ¿cómo ha sido? Digamos, en los movimientos sociales, eh, ¿cómo están reivindicando la visibilización de una discapacidad psicosocial producto del conflicto? Bueno, ahorita con las entidades, ahorita con, con, con, la, con, con relación a lo que hablaba esta mañana de la condición del establecimiento de la verdad, pues la idea es que todas aquellas personas y que todas aquellas eh, eh, personas que se encuentran o que se ven vulnerados frente a la parte psicosocial de lo que es el embate jurídico, pues poderlo traer, relacionar, a poder sacar adelante todo lo relacionado con lo de la discapacidad. Sí, lo, lo que decía ahora Juliana, ¿no? los protocolos, eh, Juliana, de eh, apoyos para de personas, por ejemplo, con discapacidad psicosocial, que han sido declaradas, por ejemplo… Eh, intervistas, ¿no, Juliana? Uno de los debates. Eh, psicosocial e intelectual, ¿no? Psicosocial e intelectual, exactamente. Eh, ya ya lo, lo ha señalado ¿no? Clemencia en su intervención, digamos, la, la, el enfoque diferencial de discapacidad no es solamente eh, ubicar, digamos, la, la persona con discapacidad, eh, sino que está atravesada por, otras, eh, por ot otras diferencias, digamos, por otros marcadores de diferencias. Hablabas tú, Clemencia, de los enfoques eh, digamos, de la población con discapacidad que es, hace parte de las comunidades de, eh, en situación de desplazamiento, que pueden ser comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, eh, que pueden ser eh, mujeres, adultos, etc. Y esto tiene que ver con una mirada, eh, eh, María Angelica, eh, que, que se conoce hoy en día como la interseccionalidad. En ese sentido, María Angélica, eh, ¿qué, ¿Qué podríamos pensar eh, de las personas con discapacidad en el contexto del, del conflicto, pero en clave de interseccionalidad, en clave de otras diferencias? Buenos días. Eh, muchas gracias por esta invitación. Realmente eh, he, he podido ver cómo escriben y escriben ustedes preguntas y eso eh, nos da a nosotros mucha satisfacción porque este tipo de motivaciones para el diálogo eh, eran necesarias entonces celebro mucho esta unión del sistema de verdad justicia y eh, reparación y no repetición y la universidad de los Andes con su programa de país para que esto eh, se, se inicie a hacer eh, realmente no estamos partiendo de ceros pero sí hay es, es muy importante visibilizar este sistema de verdad y justicia eh, para estos diálogos que son tan importantes la pregunta que me hace Anders tiene que ver con un recoger un poco todo lo que hemos estado escuchando en esta mañana las condiciones que, que vuelven más vulnerables a las personas con discapacidad que son víctimas del conflicto armado pues son múltiples y ustedes lo saben y ya lo hemos revisado en, en muchas ocasiones. Y obviamente a, a medida que una persona con discapacidad entra también en este mundo de la interseccionalidad del que habla Albert, pues eh, hay una sumatoria también de, de vulnerabilidades que hacen que se vuelva mucho más eh, propenso, digámoslo así, a una discriminación y a una exclusión. Yo creo que quisiera poder hablar de todos los factores, pero no tengo sino cinco minutos, entonces eh, creo que no me va a quedar tan fácil. Pero tratando de recoger el asunto, creo que uno de, de los elementos más fuertes que hacen que exista vulnerabilidad y discriminación es el imaginario que se tiene con relación a las personas con discapacidad. En nuestro país todavía tenemos un imaginario no de personas sujetas de derechos, sino siguen siendo objetos de eh, asistencia y objetos de caridad cierto, y eso suena muy fuerte pero es una realidad que vivimos y a medida que nos adentramos más en las zonas geográficas más difíciles y rurales encontramos esto como una realidad muy latente entonces esa invisibilidad que le da a una persona el no ser considerado un, un, una, un, una persona digna de ejercer una ciudadanía, su autonomía y unos derechos hace que se vuelva totalmente vulnerable, porque está invisible. Entonces quisiera partir de, esa, de, de ese elemento. Eh, en regiones o en situaciones en donde se considera a la persona con discapacidad como alguien al que hay que darle algo, ¿Cierto? para que pueda eh, sobrevivir, eh, pues es muy difícil que pueda desarrollar todas las capacidades y todas las habilidades que necesita para poder estructurar un proyecto de vida. Y es que eh, la vivencia de la discapacidad en el conflicto armado ha demostrado que una de, de las heridas más fuertes que tiene una persona con discapacidad es que se trunca totalmente el proyecto de vida. O sea, llevaba un proyecto de vida, lo tenía en su mente, pero el hecho victimizante cortó esa posibilidad y hay que resignificar el proyecto de vida y eso es muy complicado. Entonces, es en lo que nos hablaba Carlos con relación al tema psicosocial y al tema que, no, que incluso no puede convertirse solamente en, en hablar de temas de enfermedades mentales, sino solamente pensar en las secuelas que pueden tener psicosociales el hecho de haber sido una, una víctima eh, que ha generado una discapacidad por el hecho victimizante hace que convierta eh, el, la situación de vida de esa persona en una situación totalmente diferente a la que había pensado. Entonces Muchas de las cosas que se tienen que ver dentro del enfoque diferencial tienen que estar encaminadas a que la persona debe ser reconocida como persona, por eso es que nosotros, eh, digamos, hacemos tanto énfasis en que una persona no se puede calificar de discapacitada, porque ahí estamos pensando en hablar de qué le hace falta y no de la inmensa capacidad de vida que tiene. Entonces, siempre hablamos de la persona con discapacidad, ¿cierto? O sea, ponemos, anteponemos la persona ante todo lo que podemos hacer. Sí, eh, Angélica, para, para recordar algunas, digamos, de, de, de una de tus intervenciones, y, y quisiera eh, también invitar a quienes están eh, como público aquí presente o virtualmente, pues, que nos compartan sus, sus preguntas, pero para... Para rondear un poco la discusión, yo quisiera retomar eh, algunas cosas de las que has dicho y, y, y, y tras de la pregunta clemencia, digamos que… Ah, ah, perdóname, eh, ah, okay. lo que pasa es que no había no está, no. tiempo. mucho no, no, ah, okay, tiempo, pero perdóname que te haya cortado, no, no, no, me faltaban unas cositas que quisiera como, como cerrar. Eh, ¿En qué momento de la vida o del ciclo vital la persona ha entrado… O, o como se llama ahora más bien curso de vida, eh, ha entrado en esa condición de discapacidad, también es muy importante para eh, estructurar, digamos, ese esa estado de vulnerabilidad que puede tener. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un sistema educativo que si recibe a las personas con discapacidad, seguramente lo recibe muy tarde. Y se pierden unos momentos preciosísimos, fíjense tanto que hemos hablado de 0 a 5 años. Eso sí, es de 0 a 5 que es tan importante. Y se pierde toda esa formación y desarrollo de las habilidades y las capacidades que puede tener una persona para superar las barreras que va a encontrar. cierto Entonces, eso es muy importante, saber el curso de vida en el que se truncó, digamos, ese desarrollo. Y si es al final de la vida, fíjense ustedes también que tener una discapacidad en una persona que es una persona mayor también implica una cantidad de vulnerabilidades que tienen que ser superadas de otra forma. Entonces, ese es otro punto importante pues, que quería eh, retomar. Por otra parte, ya... Digamos, para, para terminar, porque como les decía, no son sino cinco minuticos que ya me los quería cortar, Ander, pero no. Entonces, eh, quería decirles también que las personas con discapacidad tienen un riesgo muy fuerte de entrar en el círculo de la discapacidad y la pobreza, y de seguir en ese círculo. Círculo entre más pobreza, más discapacidad, entre más discapacidad, más pobreza. Y eso es porque no tienen la posibilidad de manejar las oportunidades que se puedan presentar. Entonces, el reconocimiento de las personas con discapacidad, de sus capacidades y de lo que pueden llegar a ser, y el anhelo de poder llegar hacia ese proyecto de vida que tienen en su cabeza es muy importante para disminuir la posibilidad de vulnerabilidad. El último punto que quiero hablar, y es más resaltando lo que Juliana comentó, es que necesitamos conocer cuáles son los apoyos que las personas con discapacidad necesitan para poder participar. Lo que nosotros hemos encontrado So, no solamente en las ciudades, sino en, en, en lo rural, es que las personas, y así nos lo decía un, una persona con discapacidad auditiva esta mañana, ¿cómo hacen ustedes para escuchar, por ejemplo, una, un relato o una denuncia de una persona sorda que no tiene lengua de señas, la lengua de señas colombiana, sino la familiar? Esos son todos los ajustes que necesitamos para la toma de decisiones. Solamente en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son esos apoyos que se necesitan para que la persona pueda comunicar sus anhelos, lo que necesita, lo que quiere, hacia dónde va, es, esa es una buena forma de disminuir la vulnerabilidad de las personas. Muchas gracias. gracias. Bueno, Alicia, eh, bueno, retomar, a propósito de una de las preguntas que hacen eh, en el público y cuando tú de cómo se afectan los proyectos de vida de las personas que han sido víctimas eh, de conflicto, que son personas con discapacidad, quisiera preguntarte Clemencia, retomando las preguntas del público, eh, digamos cu cuáles son las acciones que ha adelantado el Ministerio eh, de Salud, qué acciones ha adelantado el Ministerio de Salud para atender justo estas.. Eh, condiciones digamos particulares y sociales de las víctimas de conflicto armado. Bueno, yo creo que hay que retomar dos momentos. En primer lugar, cuando el ministerio hasta 2017 cumplió como rector del Sistema Nacional de Discapacidad, dejando en su momento la política pública nacional de discapacidad con unos ejes estratégicos que no estaban enfocados a a lo tradicional de querer cambiar a la persona, sino de transformar el entorno para garantizar la inclusión. De allí que surgieran unos ejes estratégicos muy importantes con una participación de todos los actores sociales, donde el 65% fueron precisamente personas con discapacidad, donde hubo una mesa diferencial que nos permitió ver la perspectiva de las víctimas con discapacidad, de los grupos étnicos con discapacidad, de las mujeres, de las mujeres rurales, de los niños y demás donde surgieron unos ejes importantes, el primero, transformación de lo público y era el cómo realmente nos, nos acercamos y volcamos y buscamos nuevas formas de agenciamiento de la política pública superando la tradicional forma de superar carencias para realmente trabajar en posibilidades de realización el segundo eje, el desarrollo de la capacidad jurídica que responde claramente al anhelo que con el proyecto de ley hoy se busca y que ya claramente fue anunciado por Juliana en la imperiosa necesidad de reconocer esa capacidad jurídica y garantizar los mecanismos para que puedan tomar las decisiones directamente las propias personas con discapacidad. Un tercer eje del fortalecimiento de ese movimiento asociativo y de la participación en la vida política y pública un cuarto eje que es el de desarrollo de capacidades y aquí es donde entran ya las acciones sectoriales que voy a citar a continuación. Y un quinto eje transversal a todos eh, los otros ejes y es el reconocimiento de la diversidad. Reconociendo a partir de allí esos eh, artículos potenciadores que nos citaba la Convención de Naciones Unidas, donde si yo reconozco claramente la toma de conciencia, la accesibilidad del diseño universal, efectivamente voy a hacer posible el resto de ejes estratégicos para materializar ejercicio de derechos. A partir del eje puntual del desarrollo de capacidad, ya como sector, el sector salud trabaja tres ejes importantes. Uno, la gestión de información en discapacidad. Necesitamos poder llegar a a reconocer realmente cuál es la situación de discapacidad en el país y cómo esa situación de discapacidad reconoce e identifica cada uno de los componentes poblacionales que nos permitan tomar medidas de política pública más específicas. Un segundo eje, lo que tiene que ver con la garantía de la atención integral en salud. La salud es un derecho y es un derecho fundamental. La población con discapacidad y nuestras víctimas con discapacidad con eh, grandes afectaciones físicas y cuando hablo de físicas estoy reconociendo todo el componente físico, psicosocial, sensorial, intelectual y los elementos que conlleven a, garantía, a la garantía de la salud implican que no solo pueden ser vistos desde la condición de discapacidad. Nuestros niños y niñas con discapacidad no siempre acceden a control de crecimiento y desarrollo. ¿sí? Nuestros jóvenes con discapacidad no tienen una clara orientación frente a sus derechos sexuales y reproductivos. Y hacen parte de ese funcionamiento humano, de, del ser humano como tal. Entonces es en ese sentido donde ya tenemos unos ejercicios importantes en materia del plan de intervenciones colectivas, en materia de haber avanzado en las coberturas en el plan de beneficios y en materia de la toma de decisiones con apoyo para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la resolución 1904. Pero un tercer frente, no menos importante, el derecho a la rehabilitación. Una cosa es un enfoque médico clínico y otra cosa es la rehabilitación, como derecho Y la rehabilitación integra varios componentes, el componente funcional, ¿sí? Y creo que eh, Alexander lo reclamaba a gritos cuando hablaba de la importancia que tiene el acceso a sus prótesis, órtesis y a la misma rehabilitación para retomar su proyecto de vida o para resignificar el que ya traía. Eh, tú también lo mencionabas, Carlos, en algún momento cuando hablabas del impacto que se tuvo, pero también cómo se ha ido generando esa superación, eso se logra en el marco de la rehabilitación, pero la rehabilitación va más allá, y es la rehabilitación para la vida en comunidad, ¿sí? para reconocer y retomar redes que se pudieron haber perdido no solo desde la petición de, de adquirir una discapacidad, sino todo lo que fragmentó el conflicto armado y que tiene unas repercusiones importantes en reconstruir ese tejido social, aquí también trabajamos rehabilitación y un componente importante, la rehabilitación integral. Cuando yo, y es, eh, estamos trabajando en la ruta de rehabilitación integral con salud, educación, trabajo, cultura, recreación, deporte que se han unido TPS y CBF en un marco de poder entender que cuando yo adopto ajustes razonables como los establecidos en el plan individual en el sector educativo estoy trabajando rehabilitación para la inclusión que cuando trabajo en las adaptaciones para los puestos de trabajo o en nuevas alternativas de generación de ingresos ¿Estoy desarrollando procesos de rehabilitación integral que precisamente se traducen en inclusión y que en el marco del sistema se tienen que traducir en medidas reparadoras? Sí, eh, tengo una pregunta eh, que, que quiero trasladarla a Alexander, a Vicente y, y a Carlos, pero les voy a pedir que sean eh, breves y concretos, sobre todo pensando en el aporte al sistema. ¿no? Entonces la pregunta dice más o menos así. Dice, teniendo en cuenta que hay victimarios con discapacidad, ¿cómo debería ser su participación en el sistema para lograr una participación? Teniendo en cuenta la situación de su pasado y la inclusión ahora a los procesos de reconciliación y no repetición. Entonces pues quisiera empezar contigo, Alexander. ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Listo. Es una muy buena pregunta, Ander, y creo que cae como anillo al dedo, para este escenario. Primero, eh, yo fui victimario, fui de la FARC, eh, reclutado cuando era menor de edad, y siendo victimario, allá fue donde caí en el campo minado. Aquí tenemos que hablar también de cómo nosotros nos incluimos en este proceso. Primero, para incluirnos en este proceso, tenemos que partir desde el punto de reconocer qué es importante, quién he sido yo y qué puedo aportar yo. Entonces desde ese punto personal, lo voy a hablar personal, eh, creo que la mejor forma de construir es creer en un proceso de paz, pero individual, no colectiva por el momento, porque eso parte de, de, de un eje individual. Entonces personalmente empecé a construir fidelidad con los compañeros eh, militares del ejército de policía que habían también caído en algún campo minado y con ellos empezamos a reconstruir nuestro pasado y nuestros sueños y hablar cuáles eran los, los sueños que nosotros teníamos y en sí la mayoría los sueños eran ser futbolistas en este eje de fútbol pues entonces me brindan la oportunidad de empezar a llevar una nueva modalidad de deporte en Colombia que es la Comisión Colombiana de Fútbol Amputados donde tenemos el fútbol con prótesis donde soy el presidente a nivel nacional por aquí pasamos un proceso de rehabilitación con nuestros compañeros donde a nivel mundial tenemos la primera selección nacional de fútbol con prótesis quienes estaremos el 9 de abril en la Plaza de Bolívar entonces creo que para yo integrarme a este sistema primero tengo que empezar a construir y creo que por medio del deporte empezamos a construir un proceso de rehabilitación y un proceso de reconciliación que ha sido lo fundamental para nosotros entonces creo que la forma de integrarnos nosotros es reconocer, aceptar y adaptarnos y empezar a construir por medio del deporte, Ander. Gracias, Alexander. Quiero ceder la palabra a Carlos. Gracias, Ander. Eh, bueno, eh, con relación a la pregunta, eh, quiero decirles que, eh, escuchando aquí a, a mi compañero, es, es importante que aplique con, este, con todo lo que se está viendo con, con lo del de, sistema de justicia, de verdad, de reparación y no repetición. Eh, desde mi punto de vista o desde la parte de vista de los victimarios, creo que es importante aportar todo lo relacionado con, con la verdad. ¿sí? Aquellas personas que, que, fuimos, eh, o que, o que fuimos víctimas eh, de ese flagelo de la guerra, entonces de cierta forma ser, ser retribuidos basándonos. En, en, en, esa, en esa verdad. Yo creo que si no hay una, una verdad verdadera frente a, frente a lo que pasó, es muy difícil para poder tener una, una paz interior y una verdadera eh, rehabilitación por, por, por, por el si ejercicio. Eh, bueno, yo, digamos, es una, es una pregunta un poco compleja sobre todo porque eh, puede tender, eh, digamos, a, a, a cuestiones de, de carácter emocional. Y yo creo, yo creo que se trata, en este caso, es eh, de, de propiciar eh, espacios de reconciliación, pero sobre todo de eh, entender que el fenómeno del conflicto armado que ha propiciado es capacidad que ha hecho que las personas con discapacidad entren en unas crisis humanitarias inimaginables. O sea, como decía la profesora hace eh, rato, sabemos que Colombia es, es, es el segundo país más desigual y excluyente en el país. Y que esa exclusión recae sobre la población con discapacidad con mucha más influencia y mucha más fuerza. Y eso, digamos, que implica unos retos enormes y no solo retórica académica en términos de internacionalidad etcétera. etcétera. ¿Sí? porque eh, claro digamos se trata de los los, los, los que estaban digamos en, en, en, a, a, del lado de la guerra que vuelvan a la sociedad a reconstruir el país de eso se trata ¿Sí? se trata entre otros, de que nos volvamos a encontrar porque somos sujetos somos individuos somos seres humanos que entre otras por culpa de una serie de élites de este país que han controlado el sistema económico y político, los condujeron a la guerra, porque eso está también de fondo allí. Yo adquirí una discapacidad como una especie de, de efecto micropolítico, de unas macropolíticas que han agenciado la guerra en este, en este país y han agenciado la baja. Y por eso, por lo menos desde nosotros, como Movimiento Social de Personas con Discapacidad, no solamente... Planteamos la necesidad de la paz con justicia social, sino planteamos la necesidad de una reingeniería institucional que ha estado de lado de la guerra. Instituciones en este país, ministerios, que de manera, eh, si se quiere obviamente, no porque los, a los ministerios y a los empleados públicos los estemos responsabilizando de la guerra, no. Lo que estamos planteando es que en el contexto de un país cuya economía ha sido una economía ligada a la lógica de la guerra, esos ministerios han hecho que sus prácticas de asistencia, atención y de protección de derechos estén ligados justamente a darle autoridad a esos pasos de guerra. Y por eso, en el escenario de paz, debe haber una reingeniería que permita que esas instituciones se planteen la, la protección de los derechos de otra forma. En el caso de la discapacidad, como estaba planteando aquí Clemencia, no solamente se trata de rehabilitación. Porque con la rehabilitación, con una prótesis, con un bastón, etc. ¿sí? No se va a superar el problema del de, de, de, de, de, de fenómeno de exclusión y segregación sistemática que se ha condenado en este país de conflicto a la población con discapacidad. La superación de eso se da sobre la base de que la población con discapacidad emerja al interior de la sociedad. Que la población con discapacidad pueda ser actor real. Esencialmente pueda ser autónomo que la persona con discapacidad realmente pueda ser autónoma. Y la autonomía no la da un pastor, la autonomía no la da la rehabilitación, la autonomía la da, por ejemplo, el garantía, la garantía del derecho a la educación. Digamos, y no estoy diciendo de magón, porque digamos, si nos ponemos aquí a revisar casos como los del año pasado en donde con todo y Sistema Nacional de Discapacidad y con todo el espacio de participación, le iban a negar la posibilidad a la población con discapacidad de aparecer en las estadísticas del DALE. De hecho, en la actualidad, con las nuevas estadísticas, la población con discapacidad psicosocial está por fuera. Casi como si se estuviera negando una realidad. Y claro, si se niega esa realidad, también se niega el hecho de que la guerra aquí ha implicado crueldad y barbarie a unos niveles que no nos imaginamos, pero queremos estar preparados para subirlo porque eso se trata de la reconciliación, como decía el compañero Carlos, cuando la verdad aparece, claro que aparecen eh, fenómenos eh, gravísimos, en términos de violación de derechos humanos, pero eso también nos permite no repetirlos, de eso también se trata eh, el asunto. Y en la no repetición, obviamente, está la reconciliación, que vendan, digamos, los victimarios y nos ayuden a reconstruir eh, con su discapacidad. Yo, por ejemplo, Quiero, digamos, terminar con una cosa que me pareció interesante de un ex excombatiente de la FARC que tenía discapacidad. Y decía, claro, yo digamos que soy responsable de mi propia discapacidad porque estaba armando una bomba y perdí los brazos. Pero ahora sé que aún con discapacidad tengo la posibilidad de pensar y ponerla en función de la reconstrucción nacional del país. Eso deberían hacer no solamente todos los actores armados, sino también toda la sociedad colombiana, que en cierta medida todos, absolutamente todos en este país, tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque de manera directa o indirecta hemos sido responsables de que la confrontación en este país haya llegado a esos niveles de barbarie. Le hemos dado el espacio a que los actores armados en este país hubiesen hecho lo que han hecho durante los últimos 50 y 60 años. Y hemos sido los responsables de darle la autoridad a las élites de este país para que utilicen esas, esos cuerpos armados y esos actores armados para que hagan esos fenómenos de barbarie Y eso, digamos que nos implica absolutamente a todos. O sea, si alguien quiere comprometerse a que la discapacidad ya no vuelva a ser un producto y efecto de la guerra, tiene que comprometerse a la construcción de paz en este país. Bien, bien. Como ustedes eh, lo, lo han apreciado hoy, la, la, la reflexión no es para nada sencilla y no es un tema exclusivamente, digamos, que se reduce al análisis de eh, una eh, reparación, sino que tiene unas implicaciones académicas, sociales, culturales, políticas, económicas, en donde la población con discapacidad está inmersa. Ustedes saben que en el marco del conflicto armado la población con discapacidad ha sido la que menos índices, digamos, de educación ha tenido, la que ha estado por debajo del promedio eh, nacional de, de desempleo, etcétera es decir, estamos enfrentando un contexto bastante complejo y creo que por eso la comisión, la JEP, la unidad se han pensado este espacio con el apoyo del país pues para encontrar esos eh, aportes, Vicente desde la sociedad civil, desde los diferentes actores y desde la academia pues para eh, justo aportarle al sistema y bueno, ustedes sabemos que el sistema tiene una es temporal no es permanente. ¿no? Se supone que en algún momento de la historia colombiana tenemos que superar esta situación, ¿sí? por eso es clave digamos, estas reflexiones. Pero yo quisiera terminar ya este panel eh, con eh, Clemencia, con María Angelica y con Juliana. En ese orden, quizás sí, sí podríamos eh, generar unas recomendaciones muy puntuales para el sistema, digamos, para el cumplimiento del mandato del sistema ¿Qué recomendarían ustedes puntualmente en materia de discapacidad y de enfoque diferencial? pues. Pues yo creo que, en primer lugar, el, el sistema eh, debe tener la conciencia de la complejidad que encierra la discapacidad en sí misma, de la diversidad que hay al interior de la discapacidad y, en este sentido, el poder identificar. Como premisa Teniendo como premisa la participación, los diferentes escenarios, medios, modos, formas o formatos en que cada uno de los elementos del actuar efectivamente hace posible la participación de las propias personas con discapacidad. Yo creo que, que el hecho de que se tenga en cuenta, de que sea su propia voz la que se esté escuchando, desde cualquiera que sean las formas en que la comunidad con discapacidad se si quiere expresar puede hacerlo, pues es el, el, el primer elemento. Y el segundo elemento es el reconocimiento como persona, como sujeto de derechos y especialmente el reconocimiento de su capacidad jurídica. Ya esa es una de las barreras más importantes en el acceso a la justicia. Y de hecho, para acceder a la justicia necesita también tener acceso a la verdad y esa verdad tiene que ser comunicada en forma de que pueda ser comprendida claramente por la población con discapacidad víctima de este conflicto. Gracias, Clemencia. María Angelica, ¿alguna recomendación puntual para el sistema? Ok, yo creo que hay que hacer una sinergia muy grande entre lo que se está trabajando a través del Sistema Nacional de Discapacidad y lo que se trabaja también en los otros dos sistemas, tanto en el de reparación como en el de verdad y justicia. Eh, transversalizar el enfoque de discapacidad no significa desaparecerlo y eso, eso pasa, ¿no? por lo general se dice hay que transversalizar el enfoque y lo que pasa es que se desaparece y la idea es que todas las acciones todos los programas tengan el enfoque diferencial y, e implique un análisis muy eh, concienzudo de lo que existe dentro de ese enfoque eh, los ajustes que, necesarios para que se pueda eh, lograr la participación de las personas con discapacidad. Muy bien, María Erika, y tú Juliana. Bueno, eh, pues yo creo que eh, la reflexión que tener pues digamos debe hacerse al sistema, que creo que es como el presupuesto de tanto de la convención como del movimiento de discapacidad mirado del modelo sí. social. Es una perspectiva de derechos humanos, es mirarlo desde los derechos y lo que eso implica. Para que haya una paz con justicia, lo primero que tiene que haber es una garantía de derechos humanos, tiene que haber una mirada de derechos humanos. Y eso implica que lo primero es el reconocimiento de las personas con sus derechos, como lo hemos dicho a cada vez. Eso es un presupuesto fundamental del que tiene que partir eh, el sistema integral para que esa participación haciendo uso de todas las particularidades que requiere la población con discapacidad precisamente para evitar caer en la retórica de los enfoques diferenciales que no tienen ningún contenido, eh, tiene que eh, mirar las particularidades de la población con discapacidad y los ajustes y los apoyos necesarios. Y algo que es fundamental eh, es ir a los territorios y buscar a la gente. Y es la única manera de poder... Eh, conectarse con la población con discapacidad en los territorios que probablemente es mucho más diversa, mucho más compleja y mucho más invisible, eh, es yendo y acercándose a ellos y recogiendo y buscando la manera de acomodarnos a su manera de comunicarse, a su manera de participar, desarrollando eh, herramientas, en esto hay que ser creativo, pero sobre todo hay que tener la convicción de que estas personas tienen derechos como todos de participar en igualdad de condiciones plenas eh, en la construcción de paz en este país y que mientras eso no se garantice con acciones reales, eh, las, las buenas intenciones de los acuerdos de paz no van, a, no van a pasar de ser eso. Yo celebro muchísimo la disposición honesta y sincera que, que hemos encontrado en las entidades del sistema eh, para pensarse este tema, para buscar eh, construir eh, herramientas que permitan que esta participación sea real y creo que la experiencia de hoy o este encuentro de hoy debe ser solo el primer paso de reflexiones aún más profundas sobre todo este tema de discapacidad cruzado con el conflicto armado y con otras eh, diversidades que, que, que como todos dicen hay que celebrar y hay que reconocer y hay que valorar eh, en, su, en su integridad, no tratándolas de desaparecer, y pues nuevamente eh, desde la Universidad de Los Ángeles seguiremos acompañando todo este proceso, seguiremos trabajando en nuestro programa país por sacar adelante el tema de capacidad jurídica, y seguiremos eh, del lado de la paz, porque yo también estoy, yo y nosotros en el país, está convencido de que la única manera de de lograr que este país se transforme realmente, es caminando hacia la paz, hacia una paz influyente, justa y que tenga en cuenta a todas las personas que se participan en este país. Bien, antes... Ya, ya para terminar, quisiera señalar, eh, yo también tengo una recomendación, entonces, si me lo permiten, voy a hacerlo, pero antes de eso, eh, quiero, quiero eh, una cuñita de la Universidad Nacional de Colombia. La universidad también se suma a estos actos de conmemoración. El 9 de abril, en el León de Grey, en ese hermoso teatro de la universidad, pues se, van a, se va a desarrollar también un evento de conmemoración de las víctimas de la violencia armada en Colombia. Entonces, ¿qué han invitado. Eso por un lado. Por otro lado, ya a manera de recomendaciones, creo que eh, la mesa, fundamentalmente, esta mesa, los colegas, las colegas, lo, lo que demuestra fundamentalmente es que hay múltiples perspectivas con las cuales se puede nutrir el sistema. ¿no? Hay sociedad civil, pero que, hay, digamos, sociedad civil que está matizada por haber hecho parte del conflicto eh, o por estar afectada por el conflicto, bien sea por ser sociedad civil por haber sido combatiente de uno u otro grupo armado, pero también hay instituciones como el ministerio hay organizaciones o programas eh, académicos como eh, de París y hay organizaciones internacionales también, y debo eh, también señalar la experiencia que, que tenemos eh, en, la, en el reconocimiento de la problemática en particular en las zonas rurales, porque en las zonas rurales también la complejidad está matizada también por otras eh, diferencias, digamos otras diversidades para comprender esa relación entre discapacidad, víctima y conflicto armado. Entonces quiero agradecerles mucho eh, por sus valiosos aportes, por estas eh, grandes eh, reflexiones y bueno, quedamos en disposición todos los que estamos acá eh, para vernos en una segunda oportunidad con, con, con el sistema. Muchas gracias. Les queremos agradecer su presencia. Les recordamos que estamos eh, recogiendo las preguntas para que aquellas que no se pudieron contestar las podamos enviar vía correo sí. electrónico en eh, los correos que ustedes nos dejaron. Muchas gracias por haber venido. Chao que estés bien. Que super. ¿América es un desastre? Sí. Sí. Ella se va tengo que despedir. Sí. ¿Es abril está... o no? Son las clases para los que está... Perdón, perdóname. ¿Y yo? No, no, no. No, si no va a que era que te estaba... Están peleando en el pasado. Yo la pensé, pero... vale, pero... ¿Cierto que ella no es fotógrafa de la universidad? No. La que está tomando fotos. Es de la gente. Oye, pero... ¿Cómo te explico? <risa> Oye, ¿y por qué no le decía la foto? Pero... fue una mala idea. ¡Valeria! Acaba de pegar a mucha gente. ¿En serio? Me imagino que está pasando con eso. Y, bueno, bueno. ¿Ah era tuyo? ¿En esto de la No, esto es de la de la Facu.